El presidente de la Junta de Vecinos Unido por la Paz, del sector Santa Ana de esta ciudad, Miguel Ángel de Jesús, denunció este lunes una supuesta mala distribución en el sistema de agua potable en la zona. Acusa al operador de la válvula como el responsable de la deficiencia. Nosotros, nosotros estamos los vecinos, el miércoles vamos a tener una reunión eh, con los moradores del sector porque... Eh, es penoso que a esta altura de juego ya porque hemos cogido una lucha tan grande como la que se cogió para poder que, lograr que se haga el empaimen de agua para que nos den el servicio como se debe. El, el operador del agua o el operador la quiere manejar a su antojo y manda el agua para las calles que él cree y entiende. No eh, estamos mal y estamos haciendo llamado porque él tiene que dar el servicio como debe para todo o que lo quiten y cuando se le dice a él mira si tú andas trabajando es para que dé el servicio, Tú no es para que tú lo manipules a como que hago de tu propiedad. Es lo que dice: bueno, eh, cuando manden el agua, yo la pongo. Eh, le habla a la persona, a los moradores, cuando hacen el reclamo de una manera ofensiva, ofendiéndolo. Eh, no tiene respeto eh, para dar un, un, una, una respuesta que sea contundente y válida, que, la, que el morador vaya con, ...vaya... para atrás con una esperanza de algo. No, es que no, no bebe agua, vaya a un país río. O usted no se tan de agua. De Jesús aclaró la deficiencia de agua no obedece a carencia del preciado líquido, sino a la mala distribución. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.